다음 영상에서 만나요! ¿Te ha pasado que estás jugando y de repente si el personaje se te mueve solo? Tras años de investigación, o sea, los últimos 5 minutos, he logrado descubrir cómo hacer que un Joy-Con funcione mejor sin tener que abrirlo. Aquí les presento la liga. Con esta, puedes hacer que el joystick pierda movilidad y no cuestione el Joy-Con Drift. Lo único es que muchas veces hay que implementar más fuerza pues de repente no funciona y, eh, eh, da lo mismo la verdad. sí que tengo una mejor solución